Bien, y en este segundo ejemplo vamos a ver cómo, en este caso detectar si un número es par o impar, un número que leemos a través del monitor serie, es decir, de, por el puerto serie, vamos a leer un entero, es la variable que nos almacenamos en num, y hacemos una operación, en este caso, lógica del tipo bitwise, es decir, operación bit a bit, de forma que borramos todos los bits excepto el primer bit, que es el que compararemos utilizaremos para saber si el resultado es mayor o menor que cero, vale, y entonces en función de eso encenderemos o el led de 12 o de 13. Bien, pues ya tengo el código subido a la placa. Vamos a pasar un momento a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Bien, vamos a pasar un momento. Voy a activar la, la consola de forma que si yo ahora pongo el número 12, ¿vale? Que lo veis aquí en la imagen, 1, 2 y aprieto el enter, se enciende el LED rojo. Si yo ahora pongo el número 15 y aprieto el enter, se enciende el LED azul. Muchas gracias.